Nada de trabajo sucio, me lo soy Nada de lavar la ropa, ni nada agotador Deja hoy que la familia haga la labor Pues hoy, obras maestras pintarás Hoy no lavas platos, nada de trapear ni hacer llamadas o checar el celular. Y no haga las pues te traen de comer. Ah, ah, ah. Mejor que piénsalo otra vez. Nada de hacer mandados ni sacudir. Nada de llevar al muchacho. en solito puede ir. Espera, espera, espera. Solo debes inspirarte y lo lograrás, pues hoy, hojas maestras. Speed.